Buenas noches, hoy comenzamos con una serie de transmisiones acerca de la emergencia sanitaria por el avance de la pandemia del COVID-19 en México y en el mundo. Nos despertamos con una dramática noticia donde Boris Johnson es el primer funcionario de gobierno en el mundo en ser hospitalizado por tener complicaciones de la infección. El primer ministro británico, Boris Johnson, fue puesto este lunes en cuidados intensivos después de que empeoraran los síntomas del COVID-19 que padece. A lo largo de la tarde, la situación del ministro ha empeorado. Hay que recordar que el Reino Unido tenía una estrategia eh, distinta a la que están aplicando ahora para contener la enfermedad. Pasaron de tener una estrategia muy laxa, ahora a una más estricta, ...y con un potente mensaje de la reina Isabel II... ...este es el tamaño de la, del avance de la pandemia del COVID-19 en el mundo... ...que es algo eh, bastante inusual y que ningún país estaba preparado... ...en México hoy llegan a 125 muertos por coronavirus... ...como reseñan aquí en el Universal de la conferencia que acaba de terminar... ...de Hugo lópez Gatel y demás funcionarios... Y suman 2,439 contagios, siendo el Estado de México la, la, la zona que más creció este fin de semana. La Ciudad de México sigue siendo la, la, la entidad más afectada. Y tristemente esta tarde nos enteremos a través de sopitas que un funcionario de Oaxaca, luego de que no fue atendido... De forma especial, como él demandaba, empezó a escupir a pacientes y a personal médico de, este, de un hospital de Oaxaca. Eh, Daniel López se llama este funcionario. Y esparció eh, deliberadamente la enfermedad de una, es una... Esta es una acción criminal. Eh, ojalá que las autoridades lo castiguen. Y en Twitter está surgiendo un movimiento que se llama Todos Usamos Cubrebocas. Hay que recordar que al principio varios funcionarios, no solamente en México, sino en el mundo, también la Organización Mundial de la Salud, decían que el usar cubrebocas no era necesario si no estábamos infectados. Pero hay que recordar que hay personas que no presentan síntomas, pero sí llevan la enfermedad. Y hay muchas personas que han mostrado las curvas de la expansión de la enfermedad, y la curva es más plana en los países donde se han usado masivamente cubrebocas. Entonces este movimiento, que está aquí bastante orgánico, como lo pueden ver en Hoxie, está demandando que la gente lleve cubrebocas en México, pues por si acaso. No sabemos cómo está realmente, la verdad es que es una enfermedad nueva, no se conoce mucho de ella. También en algunos países se ha recomendado que se desinfecten los inodores y los... Este, los excusados porque al parecer también la transmisión es a través de los residuos orgánicos que producimos eh, bueno aquí volviendo a Twitter vemos el mini debate entre Hugo Rodríguez el director de políticas públicas de Twitter en América Latina y Beatriz Gutiérrez Müller la primera dama de México eh, luego que esta mañana ella Acusar a Twitter Latinoamérica de no hacer lo suficiente por contener la guerra sucia. Aquí se los vamos a poner. Daya eh, Beatriz dice... Hola Twitter América Latina, buenos días. Tus políticas de no agresión entre usuarios fallan. Los bots que te mantienen cotizando en la bolsa siguen desatados. Vamos, yo sé que puedes evitar la violencia y sobre todo la violencia de género. A lo que Hugo Rodríguez, director de políticas públicas de Twitter en América Latina, dice... ¿Será importante definir bien agresión y también no mezclar conceptos bots? Para ambos casos hay reglas que no se basan en ideologías o simpatías políticas, reglas que tienen como objetivo garantizar que todas las personas puedan participar en la conversación pública. Y bien, el, el, el, esto tiene que ver porque desde el inicio de la cuarentena, al menos aquí en este proyecto en lo que sigue, hemos detectado... Ahorita van a ver, aproximadamente entre el 11 y el 13 de marzo, cuando apareció el primer trending topic, respecto a la enfermedad, hemos contabilizado más de 40 trending topics de manipulación, tanto en contra de López Obrador, tanto a favor de López Obrador, por ejemplo aquí, López fracaso presidencial, y también ataques contra empresarios, no. este ataque a Nelson Vargas, aquí otro, otro ataque que fue traen topic Global, López Lies to the World, o sea, México López Obrador le miente al mundo, también eh, todo el mundo que ha ido a hacer su gusto en esta cuarentena, pero esto es criminal, eh, desde gobiernos como el Estado de México que utilizan miles de bots para pues para supuestamente informar, pero como son bots, pues no llegan a mucha gente, ataques a empresarios como Salinas Pliego, eh, Propuestas ¿no? de, de, cómo, de cómo llevar la enfermedad. El problema es que estos recursos que se están utilizando para manipular la conversación pública, pues se podrían usar para comprar respiradores. La verdad es que de estos cuarenta y tantos, o sea, cada, al menos ayer hubo siete más, ahorita ya casi son 50 training topics. Eh, si nos dejamos llevar por los reportes de prensa, investigaciones en la policía, este, testimonios filtraciones, más o menos cada 30 tópico está un millón de pesos, entonces estos casi 50 millones de pesos se podrían utilizar fácilmente para comprar un número importante de respiradores. Y bueno, este es un breve panorama del, de cómo está el coronavirus en México, en el mundo. Eh, es importante señalar que esta pandemia es algo que eh, no se había visto, si bien está la gripe española, está la influenza, está la pandemia del SIDA, pero este virus en especial, aunque pareciera que no es tan letal, ha puesto en jaque al sistema capitalista global, al sistema político global en realidad, no solamente al capitalismo, sino también a todas las ideologías arcaicas, a la lógica del mercado, al centralismo, al populismo porque ningún país ha estado preparado y ha estado a la altura del, de lo que se requiere o sea, es decir eh, el mundo va a cambiar después de esto está cambiando no solamente por la terrible crisis que viene porque al estar prácticamente todo el mundo en cuarentena aquí principalmente la ruta de la seda, ¿no? China, Irán, Turquía, o sea, aquí es como entra, esta es una apreciación mía, dejo, quiero dejarlo claro, Como llega a Italia, que es la entrada a Europa. ¿no? La mayoría de las economías importantes del mundo están paralizadas. Eso por un lado, eso va a provocar una crisis financiera sin precedentes que nunca habíamos visto. Es probable que sea peor que la de 1929, peor que el periodo de la posguerra o entre guerras mundiales. Pero algo que no están mencionando los analistas que se preocupan por los mercados del norte del mundo es que continentes enteros como África o subcontinentes como la India América del Sur, Centroamérica, nuestro país, o el sur del mundo, que apenas tenemos una infraestructura pues nada comparable con la del primer mundo, con la del norte, los efectos van a ser peores que los provocados por el virus directamente, es decir, la enfermedad ya de por sí es peligrosa, pero después del colapso global económico que se espera en los próximos seis meses, yo calculo que será entre febrero y, y abril de 2021, sino es que antes eh, hay que recordar que los mercados globales, eh, del, sobre todo el estadounidense, están en sus máximos. O sea, la, esto ya lo habíamos dicho en un, en un, este, en una transmisión anterior del año pasado. Cuando vemos el el tamaño del indicador del Standard Poor's, ¿no? que es este... Bueno, aquí están viendo que tengo ahí unos 100 dólares en Bitcoin desde hace muchos años. Este, hoy gané el 6%, así no, no me quedo tan, tan a la deriva. Pues este es el, el, el tamaño del, del mercado estadounidense. Vamos a ponerlo en una gráfica de varios años. Aquí estamos viendo cuál es el tamaño del mercado de las acciones estadounidenses, del impacto que ha tenido el coronavirus. Ahí va, ahí va la deriva. Después de estar en sus máximos en 2019 a finales, vemos cómo está cayendo prácticamente en caída libre. Y esto todavía puede caer hasta acá hasta los 1.100, 1.250 dólares. Esto es una opinión mía, no es ningún consejo de inversión ni nada. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, en si 2018 o 2019 está el máximo, puede ser que en unos 6 meses, un año más, pues vaya, vaya a caer. Y entonces, no solamente eso, estamos viendo los precios del petróleo, vamos a verlo a aquí. Aprovechando que tenemos este sistema financiero. Vemos cómo el petróleo pasó de los 100 dólares en 2014 a 70 dólares el año pasado y a 22, o sea, casi nada, hace unos cuantos días. Y está provocando estragos en economías como la mexicana y Venezuela y otros países dependientes del petróleo. Nos estamos enfrentando, y con esto no quiero ser apocalíptico, pero simplemente son las consecuencias de políticas, de formas de vivir, de hacer negocios, de, de malas prácticas que no tomaron en cuenta a los demás, un sistema financiero que solamente era ganar, ganar, y no solamente el sistema capitalista, también China ha tenido una responsabilidad importante porque se convirtió en la fábrica del mundo a pesar de todo, a pesar de los salarios, a pesar de su gente, a pesar de la contaminación. Y toda esta tragedia global, ya lo he dicho en Twitter, es una especie de Chernobyl global, es decir, se ocultó información. Ahora hay datos de que probablemente el brote estaba desde noviembre en China y probablemente en Italia, falta que lo comprueben. Este, se ocultó información para actuar a tiempo, fue el, el 18 de enero de 2020, cuando se reconocieron las muertes en China. Pero antes habían pasado varios días de que, antes de que se, se declarara la, el, el, el brote de esta extraña neumonía y que ya luego se llamó el, el COVID-19, el coronavirus. Y todos los gobiernos, no solamente el mexicano, lo digo porque eh, no solamente aquí se ha usado la, la enfermedad para atacar y sacar raja política entre entre adversarios, sino en todo el mundo. Este, en Europa ahorita hay un drama terrible con los eurobonos. Este, en España, a la derecha y a la izquierda convocando a caceroladas a favor y en contra. Eh, los políticos no pueden seguir, esta clase de políticos no pueden seguir eh, gobernando el mundo así. Eh, no podemos tener estos efectos que afectan a toda la población por el miedo, por las inseguridades, por la política, por las conspiraciones, porque la tardía, la, la, la tardía respuesta a los efectos de esta enfermedad, como decía hace un momento, no solamente van a ser los efectos físicos en los organismos de las personas, sino los efectos económicos y sociales. Puede haber un alzamiento global, y esto lo digo con mucha responsabilidad, porque... América del Sur, África, la India, eh, Centroamérica, México. ¿Qué va a pasar cuando colapsen las economías? Van a haber olas migratorias del sur hacia el norte. ¿Y qué van a hacer los del norte? Pues lo van a impedir. ¿no? Europa, ¿qué va a pasar con Europa? Europa, si no resuelven este dilema de los eurobonos. El tema de los eurobonos es que los países ricos de, de, Aleman de Europa, Alemania, Alemania, los nórdicos, pues no quieren, literalmente no quieren dar dinero a los del sur, a los más pobres, para enfrentar la enfermedad. Y eso puede provocar que se rompa la Unión Europea. Y si después de ello hay una especie de migración masiva de gente buscando un refugio después del colapso de las economías del sur en África, y lo mismo puede pasar de Centroamérica a México, de América del Sur, por ejemplo, de Venezuela a Colombia, ¿no?, de Ecuador a Colombia, de Bolivia al Brasil, eh, de Argentina a Chile, por ejemplo. ¿no? Eh, hay que prepararnos para un drama global, eh, hay que estar a la altura de las circunstancias, esto es una cosa que nadie ha visto quizás en 1982, bueno, de 1979 al 83, que fue el origen de muchas guerras, eh, cuando también ocurrió la pandemia del SIDA, Hubo muchos cambios políticos y sociales y el mundo nunca volvió a ser igual. Fue cuando comenzó el fin de la Unión Soviética, ¿no? Es este, estamos en una época similar, pero la mentalidad de las personas debe cambiar. La forma en cómo interactuamos con el medio ambiente, eh, cómo consumimos, cómo producimos, nos debe hacer entender que no podemos continuar con este camino sí ni con un capitalismo rapaz, pero tampoco con un comunismo centralista explotador como el de China, ¿no? o con oligarquías, o sistemas bastante raros y mixtos como el de México, ¿no? donde hay una clase política que es la clase millonaria, la que realmente gobierna, ¿no? Eh, dictaduras, o sea, tenemos que repensar la humanidad, tenemos que repensar cómo estamos haciéndole daño al planeta y a nosotros mismos, porque esto solamente son consecuencias de cientos de años, ¿no?, de hacer las cosas mal, de tener beneficios a costa de todo. No puede haber un mundo así, ¿no?, no puede haber un mundo donde las empresas solamente piensan en ganancias, ganancias, ganancias, ganancias, ganancias, ganancias, ganancias, sin importar qué. Y luego vienen estos escalabros, ¿no? Y apenas está comenzando. Faltan unas tres semanas de cuarentena en México, unas dos más en Europa. Pero todavía no sabemos cómo se va a comportar esta enfermedad. No sabemos si va a haber un repunte. Algunos analistas piensan que en octubre puede haber otro brote, ¿no? Este, no sabemos cómo va a mutar. Pero esto no es para, para alarmar, sino para reflexionar, que no podemos seguir actuando como se está actuando con el mundo. Vean nada más cómo está iluminado el planeta, el drama que se vive en Nueva York, lo que falta en América Latina, ¿no? en África, donde no hay mucha información, en la India, que es el drama de millones de personas. Y pues bueno, ya ha durado un poco este video, y pues agradecemos sus comentarios, sus ideas. Eh, lo importante es que los gobiernos pues, van a actuar como están actuando lentamente, con raja política, pero esta crisis humanitaria global, nos va a sacar lo que hagamos cada uno de nosotros. Es tiempo de revolucionar las cosas, de pensar diferente y de actuar diferente. Muchas gracias.